No peje Gaby Bueno y vamos a presentar a Gabriel Buen día Gabriel ¿Cómo te va? Eh, no se quiere quedar quieto ese Buen día ¿Cómo Bien. anda? Acá eh, Bienvenido vamos al para. programa Bueno dale Vamos a seguir Vamos a seguir Con el guía del pato Bueno acá venimos con el primero de patito Arrancamos Arrancamos la mañana La Firme el sí, pique arrancó eh. Hace 15 minutos que tiramos Y ya estamos lavando pescado. Dale, vamos. Venimos con otra más. Lindo, lindo tamaño, ¿verdad? Lindo tamaño, ¿Ves? che, ¿eh? Lindo tamaño y muy combativo el pescadito, ¿eh? Muy, muy peleador. Está muy bien comido, gordo, ¿eh? qué hermoso pescador. Gordo, lindo, hermoso. ¿ves? ¿La verdad? Bárbaro, pato. a ¿Cuánto lo di? ¿Eso? ¿20, 20 centímetros? ¿Está picando? Esta sí, 20, 25, 20, sí. 20, Perfecto, eh? dale. Perfecto, Muy bien Gaby, acá venimos con otro. No tenemos. Bárbaro. Bueno, seguimos en La Picasa, pesquero del amanecer. Junto al guía Papito Altamiranda. el tamaño, muy buen pescado Eduardo, lindo pescadito con muy lindo, gordito está. hermoso. ¿Quién es la más larga le pican a, a Gabriel? Estamos Gabriel Bárbaro, seguimos. Vamos con otro patito. Otro, gordito, el pecado, lindo. Lindo lindo.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 Espectacular, agua ¿eh? lindo, lindo peje sanito, bueno. friel, lindo tamañito, lindos pesques, che, venimos haciendo la pesquita. Muy vital el pescado, muy vital, che. Alargamos un poquito las brazoladas, Agustín, bajamos un poco, sí, sí. aumentó la temperatura, entonces, bueno, se fue un poquito más abajo el pique. Perfecto, bárbaro. Seguimos a pleno, Eduardo. Seguimos a pleno, Patito. ¿Eh? Alargamos un poquito las brazoladas, recién jugando ahí con Agustín. Sí. Porque, bueno, eh, calentó un, calentó el un poco sol. el sol y es como calentó. que el pescado se sí. buscó un poquito más abajo a comer. Sí, sí, sí. Pero es bueno, cierto. sigue la pesca, entretenida, muy entretenida. entretenida. Bárbaro. Acá venimos con otro patito. ¿Eh? Muy lindos tamaños, che. Parejito, un pescado ¿Sí? parejo. Parejo, muy parejo, muy lindo. Gabriel, muy bien, acá una linda captura de Gabriel Che. ¡Demasiado, eh! Todos parejos, todos lindos pescados, todos lindos pescados. Acá seguimos con Pato, que viene con otro. ¡Bárbaro! Bárbaro. ¡Perfecto! ¡Dale! firme con la pesca, firme con la pesca. Sí. Temperatura alta, tenemos hoy de un día de 31 grados, más o menos, así que el pejerrey se largó a comer temprano en esta temporada 2022, así que acá estamos, en la picasa, pesquero El Amanecer, junto al guía Pato Altamiranda. Bueno, gané con un pequeñín de Agustín, que se va a ir al agua, y acá Patito que viene con uno lindo, Estamos con dos dobletes. Dos al toque. Dos al toque. Ah, Hacemos la devolución. Sí, hemos ah. la devolución. Paro, pato. Volvemos, volvemos acá con Agustín. Bueno, se fue solo. Están muy, muy, muy peleadores, Eduardo. Muy peleador el patito. Muy sí. peleador. Muy activo está, muy activo. está muy activo. Este calor.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 Para recomendar a todos los aficionados que se lleguen a Laguna la pesquero el amanecer acá, y, y bueno, que contraten los servicios de Patito Miranda que realmente la tiene muy clara. Gracias Eduardo.